Con esta transmisión de la dominicana de Parey, 37 años Anayeli. Yo no había nacido, eh. No, eso fue, no. ¿eh? Tú tenías ahí eh, eh, eh, ni pensado en hacer. Señores, pues, eh, ni pensado en hacer estaba tú ese tiempo. Todavía no habían pensado en hacer. <risa> Ay, el abusador. Señores, seguimos disfrutando de lo que es la dominicanidad en esta sexta avenida. Nosotros estamos contentos porque la gente de Nueva York Apoya 100% el desfile dominicano No importa la nacionalidad Y hoy es esa nuestra bandera tricolor La que se enaertese a todo lo largo y ancho de la sexta avenida Que viva el color de la República Dominicana Ese azul cielo que representa La bendición de Dios a nuestra nación República Dominicana el rojo, la sangre derramada por nuestros patricios y esa cruz representa todo el honor de nuestros libertadores Qué bella nuestra bandera República Dominicana se hace presente en el día de hoy folclor, cultura eso es República Dominicana en el día de hoy bueno mira, ahora tenemos una mujer empoderada esas dominicanas que nos llenan de orgullo, a través del trabajo serio, honesto, el trabajo del día a día. Fátima Enrique, quien es presidenta de uno de los chipis más famosos de Nueva York. Fama Chipi, bienvenida, es, qué bueno tenerte aquí en esta transmisión. Gracias, gracias. Aquí estamos en la parada dominicana, bellísima. Hay mucha energía positiva para nuestro país. Y como siempre, invitando a todos los dominicanos, a que va a embarque sus cosas con Fama Shipping, la mejor compañía de embarque, que tiene 30 años de servicio. Somos los primeros, los más viejos y los mejores. Hola, Fátima, ¿cómo ha sido el desarrollo de tu empresa aquí en la ciudad de Nueva York? ¿Cómo has podido lograr mantenerte por 30 años en este negocio? es tan competitivo. Lo más importante ha sido la continuidad del servicio, seguridad, garantía, seriedad ante todo. Somos compañías serias, somos compañías que damos el servicio continuamente, sin fallo. Así es, bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Estamos muy orgullosos del trabajo que ha venido realizando todos estos años. Por 30 años. Muchísimas gracias a ustedes. Que pasen un lindo día. Así es. Bueno, seguimos celebrando la dominicanidad. Tenemos que decirlo, el dominicano se hace sentir siempre. Hoy, señores, los dominicanos que nacieron aquí, los niños que están creciendo, están disfrutando de toda su cultura. Es un gran privilegio para la familia disfrutar de este espectáculo. Es un show completo por toda la Sexta Avenida. Vemos folclor cultura y vemos nuestros artistas los más famosos artistas que representan el Caribe la música de nosotros merengue bachata la representa dignamente bueno mira eh, así hay que mencionar independientemente de que sean dos dos desfiles eh, cada uno en diferentes condados en el Bronx y en Manhattan Veo que cada año más dominicanos se integran, más empresas apoyan a cada una de las paradas. Y de verdad que estoy impresionado con la cantidad de carrozas, con la cantidad de personas de dominicanos y dominicanas que han venido aquí a la gente avenida a celebrar esta fiesta de la dominicanidad. De verdad que me siento sumamente orgulloso. Ahí vemos a Antonio Rosario. Es? Así es, <risa> Ahí está nuestro muchacho DJ Aneudi, nuestra gente de la Mega. Qué gusto verlo desfilar a mis hermanos. Ahí está nuestro querido Cuquito Toño Rosario. Nuestro Pachá siempre haciendo de la suya y está disfrutando. No, de verdad que aquí con la bulla casi no podemos hablar así que lo dejamos con estas imágenes seguimos con este colorido El rojo, blanco y azul aquí en la Sexta avenida lo que es la Dominican Day Parade recuerden que estamos ubicados en la 49 Street y Sexta avenida venga para acá a disfrutar de esta fiesta, venga con su, su bandera, su tichea, con cualquier color que identifique nuestra bandera nacional, nuestros colores patrio, pero venga porque de verdad que si usted no viene y disfruta de esto, se está perdiendo lo que es una verdadera fiesta de la dominicanidad, Dominican Day Parade y Telenor te la lleva en vivo en alta definición en el canal 310 también Canal América aquí para los Estados Unidos en el 10 14 de Óptimos Cable. También estamos conectados en la República Dominicana a nivel nacional por Megavisión y también por eh, Telefuturo. Gracias por mantenernos conectados con nuestro país en la República Dominicana, Yaneli. Señores Neris, y ver, disfrutar de este, yo creo que primera vez que se disfruta de un clima tan favorable aquí en la ciudad de Nueva York. Hoy no tenemos calor por el clima, hoy tenemos un calor humano. El calor de los dominicanos es lo que recibimos hoy. Así que si usted está en casa, venga, aún está tiempo de venir a disfrutar con nosotros de esta hermosa dominicanidad que se está viviendo en el día de hoy, Dominican Day Parade nuestra bandera es nuestra anfitriona en el día de hoy tú dominicano que estás en casa, celebra en grande con nosotros nuestro orgullo ahí está todo el mundo con su bandera bien en alto bueno ahora estamos con Sammy Ravero quien está corriendo una carrera política aquí en la ciudad de Nueva York bienvenido Sammy, ¿cómo te sientes? a compartir en esta Dominican Day Parade me siento estupendo aquí con mi gente, dominicana, yo soy dominicano, vine aquí bien, bien pequeño. Y es increíble la recepción y como están gozando los dominicanos en este día, hoy, todos somos dominicanos aquí en Nueva York hoy. Así es, cuéntanos un poco, el público que está en casa hoy, 100% dominicano, ¿cuál es tu, tu propuesta para todos ellos? Bueno, lo primero que queremos arreglar es eh, eh, la migración. Inmigración ob obviamente es un tema muy importante para mí. Ustedes saben lo que pasó en, en el PASO. Nosotros estamos dedicando esta parada hoy a esas víctimas del PASO y lo tenemos siempre en nuestro corazón. Migración y el control de las almas es muy importante para mí. Bueno, de verdad que ese es el tema que hay que darle seguimiento porque sin lugar a dudas la comunidad latina ha sido atacada por esta administración, principalmente eh, los latinos. Entonces, ustedes que están en lo que es en la carrera política tienen que hacer fuerza para que los latinos tengamos eh, una voz, un poder y que la cosa comience a cambiar, principalmente en este país donde Nueva York es un estado de inmigrantes para inmigrantes. y ustedes son los que tienen la responsabilidad de darle seguimiento para que se tomen en cuenta los inmigrantes y los derechos de los latinos, principalmente los dominicanos. Vimos a un Bill Di Blasio hablando de que Nueva York es una ciudad segura, de que no se va a permitir que aquí el ICE llegue a ser un maltrato, que están aquí para cuidar a los ciudadanos. ¿Cuál es tu parecer al respecto? Bueno, estoy contento que Di Blasio diga algo así. Y nosotros queremos en verdad estar seguros de que así sea, de que en verdad los, los, los inmigrantes nos sentimos protegidos, pero no nos podemos dormir. ¿Tú me entiendes? Simplemente por, con palabras tenemos que todos estar despiertos y estar a, a, a, a, a dar al visto de que eso no vaya a suceder. ¿Se puede, ¿Puede sentirse un latino eh, con problemas de inmigración ahora mismo seguro en Nueva York? No, nunca se puede decir seguro por seguro, ¿tú me entiendes? siempre que hay que tener, hay que tener cuidado, eso es lo que yo le digo a todos. Tú. Pero estamos más seguros que en otras ciudades, eso sí puedo decir. Muchísimas gracias por bueno, compartir gracias con también, nosotros. Gracias por estar con nosotros. Gracias por presentarnos tu propuesta. Mira, este es muy importante. De la Dominicana de Andrés Dominican. y Gracias por compartir con nosotros. Bueno, seguimos con esta transmisión en vivo por Telenor, también por Canal América, para todos Estados Unidos, Telenor para toda la República Dominicana. Gracias a nuestra gente de Compare Food, mi hermano Teófilo de Jesús, Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, donde siempre se puede ahorrar. Ministerio de Turismo, República Dominicana lo tiene todo. Todo, República Dominicana. Gracias a Francisco Javier García, el mega ministro de Turismo de la República Dominicana. También gracias a nuestra empresa Proen Publicitaria. Proen Publicitaria junto con Telenor hacen posible esta cobertura especial, esta producción especial. Proden Publicitaria y Telenor se unen para llevar esta producción acabada a todos nuestros televidentes y amigos, tanto aquí en Nueva York como en República Dominicana. Ya Así es, señores. Vemos ahí una de las asociaciones con un nombre muy particular y propio del dominicano, Mami Chula Association. Ahí están las chicas, están las chicas eh, desfilando, una asociación de jóvenes y son ellas y todas las dominicanas, diferentes agrupaciones, las que están desfilando hoy, dando a conocer lo que es y aquí lo que es nuestro de Nueva York, que es dominicano, tenemos que decirlo. Aquí nosotros hacemos un trabajo para representar República Dominicana en grande y estamos en los diferentes aspectos y segmentos de la comunidad, nos desarrollamos en la parte judicial. En la parte económica tenemos bodegueros, los dominicanos somos los dueños de las bodegas de Nueva York, tenemos que decirlo. Washington Heights, el Bronx, donde quiera usted encuentra un dominicano. Bueno, no solamente la bodega, por sí, ejemplo, también los supermercados. Tenemos la familia de Jesús, que es dueña de una cadena de supermercados. Tienen unos seis supermercados. Así es. Mira, Nayeli, quiero aprovechar para felicitar a un amigo quien va a ser padre. Oh. Padre de un varón A José Abigail López Del de grupo José López De supermercado Palmares Palmares Mall y supermercado por venir Así que José Abigail, enhorabuena Ya me va a ser tío por fin Así que que el señor te bendiga A ti, a Gabriela, tu esposa eh, Bendiciones eh, con esta criatura Que llega a la familia López García, Ana Rubina Está vuelta loca, José López También, y tu papá es que es una con, ese nuevo, con ese nuevo integrante que viene de camino Así que Bendiciones y felicidades eh, desde aquí, desde esta transmisión a Abigail, que también es parte de los patrocinadores con Supermercado Porvenir. Así que bendiciones para ti y tu familia. Señores, es un nuevo miembro de la familia, siempre es una bendición. Eh. Le da uno deseo de seguir trabajando y eso es lo que hace el dominicano, le pone de manifiesto hoy. Trabajamos arduamente y todo este equipo de producción NERIS junto a Canal América, Telenor, en República Dominicana y todos los canales que se han unido a esta transmisión especial. Hacemos un trabajo de mucho amor y calidad para cada uno de nuestros amigos televidentes que están en casa. Aprovechar para enviarle un saludo a toda mi familia que está en sintonía en este momento, a todos mis sobrinos y los sobrinos que están visitando aquí, ne, aquí en, en Nueva York. Besitos, están en casa tranquilitos, disfrutando. Así que Cherlyn, Arolfi, besos, disfruten de eso que es para ustedes, que ya vienen a vivir aquí a Miami y se van a unir a la comunidad dominicana que estamos viendo en el extranjero. Bueno, yo quiero también ya aprovechar, saludar a mi esposa Nanda Guzmán Doña Beso, para beso venga para acá a coger lucha. <risa> también a, a mis hijos, Ronald y a Roberto Ángel, eh, beso abrazo y espero que estén viendo esta transmisión eh, aquí su papá trabajando para darle el ejemplo de que trabajando, haciendo la cosa bien hecha, se puede lograr todo lo que uno se propone en la vida. Dice la gente que la vida es corta, que la vida es un segundo. Yo no estoy de acuerdo con eso. En el caso mío personal, me encuentro que la vida es larga. La vida es para disfrutarla, pero cada etapa en su momento. Así es. Para mí la vida no es corta. Eh, a la edad que tengo, he podido disfrutar muchísimo. Y todavía me falta más de la mitad por disfrutar con mis hijos. Luego vienen mis nietos y con todas las personas, mis amigos y toda mi familia, eso es, eso es la vida, no creo que la vida es tan corta, para mí la vida es larga. Mira, la vida es el sentido que tú le das, si le das alegría, si le das tristeza, tenemos que entender, muchas personas dicen, bueno, la felicidad... ...debiera de ser un, un estado continuo y normal para todas las personas... ...pero señores, tenemos que aprender a vivir cada etapa de nuestra vida... ...y yo creo que eso lo hacemos nosotros como dominicanos... ...no caemos, pero también nos levantamos... ...y no caemos y nos levantamos siete veces más... ...porque eso es lo que el latino, el hispano está acostumbrado a hacer... ...donde quiera que llega. no solamente aquí en Nueva York... ...en cualquier lugar de Estados Unidos y del mundo... ...nosotros crecemos... Donde hay un dominicano, asegúrate tú que van a llegar uno, dos, tres, cuatro y después va a haber un millar de dominicanos. Porque somos unidos, gente afable, gente que le gusta luchar por tener y, y ayudar a su familia. Desde acá nosotros somos los responsables también, Neris, de mantener una buena parte de la economía de la República Dominicana. Eso es así, eso es así. Mira, nosotros vamos a hacer un corte comercial y luego retornamos con esta transmisión de la Dominicana de Andel Paré, celebrando 37 años. 37 años de la dominicanidad, de nuestra cultura, de nuestro folclore, de nuestra creencia, de nuestra originalidad como latinos aquí en la ciudad de Nueva York. Gracias a Telenor, Canal América. Volvemos en breve.